Hola chicos, hoy vamos a hacer la carrera ¿La carrera de qué? De Huesca ¿De qué? Mira, este es el que me gana todos los días ¡Hola! De, ci de ciclocross ¡De ciclocross! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, ay, ay, ay, ay. Te ha dicho pedorro Fernando, me ha dicho Fernando son las 8 de la mañana, estamos en Huesca Esta carrera es un pelín distinta Esta carrera forma parte de la Copa Aragonesa y de la Copa Catalana Y cambian los horarios Normalmente salgo todos los días a las 11 y 10 Y sin embargo hoy nos toca salir a las 9 A las 9 y 10 Hace un frío que lo flipas ¡Hemos subido! ¿Qué tal pequeño? No te da vergüenza? No quiero Ay, ¡Vaya! Mal Va periodista Me a Mal periodista Bueno amigos, hoy después de cinco carreras que iba con tubular Hoy voy a salir con tubelés. He cambiado las ruedas, he puesto las no solo ruedas de perfil 45 Y hoy voy con tubelés. El tubular, el trasero, lo tenía completamente desgastado Llevo dos o tres temporadas con el mismo tubular en todas las temporadas que he hecho, de David, de, en todas las temporadas de Ciclocross que he hecho el trasero no se ha pinchado y el delantero solamente por la leche esta que me di que si no, habría estado encantado con el tubular, el tubular en el Ciclocross es lo mejor ¡Lo mejor! mejor. este es el que me gana siempre ¡Mira! ¡Mira! que me gana! Como os he dicho, tengo dos juegos de ruedas para correr Ciclocross las dos con el mismo tipo de neumático, de anchura de 33 pero hay mucha diferencia entre las dos. Una de ellas lleva el típico sistema de tubelés. El tubelés consiste en una llanta normal y corriente que se sella por dentro, se le echa un líquido antipinchazos y va sin cámara. Entonces, cuando se perfora, el propio líquido sella el agujero. Esta es una opción muy segura y muy fiable, pero pesa un poquitín más. La otra opción es el tubular. Con esto es con lo que me gusta disputar. La llanta es completamente lisa, no tiene las típicas alas para que se sujete la cubierta y aquí va con un neumático que es completamente cilíndrico y va pegado. Se le pone pegamento en la llanta, se le pone pegamento en el neumático y la propia presión de aire. Y el neumático hace que esto se quede muy firme. Esta opción es mucho más ligera. El tubular se adapta mucho mejor al terreno se puede llevar menos presión y es más cómodo entonces, para este fin de semana en el que disputamos la última prueba y voy tercero en la Copa de Aragón pues vamos a ir a lo seguro las ruedas de tubular aunque sean un poco más pesadas son más resistentes y no hay que jugársela si termino la carrera medio normal haré tercero y subiré al podio así que, ruedas de tubular Mierda de tu velé. No. ¿Pole la cámara a los morros? ¿Por qué se si le ve a meter la concentración? ¡Fobre chico! ¡La bufata! ¡La bufata! no, ¡Pres! Sí, nada? ¿Qué voy a decir? Parecía que llegaba tarde, pero no, no, no. Me han esperado. Son muy buenas personas estos. ¡Hola! 我怕 a mí eh mi mejor hincha. No? ¿Eh? Este de de me bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien La bien bien bien bien bien bien de bien bien bien bien bien que y pero aquí tenemos el vídeo de caminar producciones que les hizo un vídeo para la organización del Club Ciclista Ostense, que es cojonudo. Os aconsejo que paséis por su canal, que paséis por las redes sociales del Club Ciclista Ostense y le echéis un ojo. Os dejo aquí abajo el enlace. Bueno, a lo que iba. El recorrido fue bastante más sencillo que otros años. Era más llano. Otros años nos habían metido escalones, nos habían metido escaleras. Sin embargo, este año, aparte de un par de rampicas en las que una rampa en la que te tenías que desmontar, todo lo demás se hacía bastante bien y era un recorrido bastante llano. Vinieron los catalanes y nos sobaron el morro. Estábamos ahí los Master 40 disputando la Copa de Aragón y los catalanes nos pasaron un poquitín por encima. Pero bueno, lo importante es ir, participar, hacer... Eh, que el ciclocross cada día vaya creciendo Que haya más afición Que se vean los vídeos Y que poco a poco eh, Pues los Master 40 y los Master 30 eh, Los juveniles Pues <risa> vayamos teniendo un poquitín más de nivel Para disputar eh, Carreras ya de nivel nacional Bueno, os dejo con las últimas imágenes del vídeo Y os espero Para el fin de semana que viene En ciclocross de Utebo Este domingo desde las 9 de la mañana estaremos ya ahí dando vueltas y os aconsejo que los que estéis en Zaragoza os acerquéis a, a vernos, que os lo pasaréis muy bien. Será muy entretenido. Bueno chicos, gracias por ver el vídeo, darle like, suscribir, compartir y nos vemos en el próximo. Un abrazo, hasta luego. ¿Y si me salgo? Pues intenta no salirte, hazlo con cuidado. Hola amiguitos, mañana tenemos el ciclocross en Huesca oh. Y he tenido un problema, tenemos un dorsal oh. para toda la temporada Papá Me cago Ese me ha Y lo he perdido, entonces aquí el David me está dibujando un dorsal para la carrera de mañana El 34, ¿ves? Venga. ¿no te Pero detrás está el 653. Bueno, aprovechamos un dorsal que tenía por ahí vale, Ya creo que nadie notará la diferencia Venga va, pinta, pinta